Cuando estaba contemplando cómo atravesar este territorio compartido entre feminismo contempor contemporáneo y el dharma, estaba pensando en, en una relación de complementariedad, donde el dharma tiene cosas que aportar al encuentro o al territorio compartido y el feminismo contemporáneo también tiene cosas que aportar. Y solo quiero mencionar esto al inicio porque si empiezo con lo que el dharma puede aportar, esto puede ocultar la idea de que viene lo opuesto, ¿no? Y en términos generales siento desde mi experiencia y desde mi observación que la filosofía del, eh, del no yo o no esencia anatman o anatta en Pali eh, nos da una entrada realmente potente a explorar cómo se construyen las, las identidades de género y cómo a través de las identidades empezamos a generar sufrimiento. Y el dharma y la filosofía budista nos, nos, nos dirige las, la, el enfoque o la atención hacia las fuentes internas de los sesgos, de las creencias que tenemos en estas identidades que son, desde el punto de vista budista, ficciones, pero que manejamos como si fueran realidades naturales y hechas. ¿No? Y ahí es donde empezamos a tener problemas. ¿no? Y que cuando miramos a través de una perspectiva budista, vemos que las identidades están profundamente internalizadas y arraigadas. Y si queremos mirar la desigualdad, la injusticia que hay en campos, como género, pero también en términos de desigualdades y opresión a través de conceptos como raza, grupo etnia, clase económica, orientación sexual y muchas otras jerarquías sociales que construimos con base en diferenciar identidades. Si nos damos esta propuesta de transformar o trabajar en el campo de la injusticia, finalmente, si sí, reconocemos que tienen raíces internas en las mentes, ¿eh? a través de la ignorancia en términos budistas, internas para transformar o, y finalmente quizás de, desmantelar las estructuras, las estructuras sociales opresoras, Necesitamos mucha introspección, mucha alerta mental y mucho trabajo interno porque estamos nosotros reproduciendo internamente ¿no? y somos todos finalmente portadores de las ideas de roles de género o raza o lo que, lo que sea que están teniendo la manifestación externa. Y ahí el Dama tiene muchísimo que aportar. ¿no? ¿Desde dónde salen nosotros? ¿Por qué generamos estas identidades? Y poder mirar y ver, hemos construido todo este complejo de ideas que cuando miramos a través de la meditación o el estudio de la filosofía, Intentar agarrar un elemento de la identidad de género y, y, y, y se resulta ser un nube y no hay nada ahí que agarrar, pero el conjunto sí tiene un gran efecto porque creemos que tiene realidad. ¿Mm? Y voy a estar explorando un poquito desde este ángulo que la filosofía budista y la, la, el proyecto de aplicar esta filosofía en nuestras mentes puede aportar. Y al mismo tiempo, hay que reconocer que las condiciones externas, las estructuras sociales en las que las identidades emergen, están reproducidas y nos oprimen, quedan más o menos fuera del alcance de lo que el dharma está estudiando y trabajando. ¿no? Las estructuras sociales de poder. Y en ese sentido, siento que una óptica del desde el feminismo contemporáneo puede ayudar muchísimo en comprender cómo es que las ideas, las identidades internas que son ficciones, terminan manifestándose colectivamente como estructuras que cada generación está reproduciendo dinámicas de opresión. ¿Sí? Y otra, otro ángulo que, que tomar en cuenta es que si ¿sí miramos la función de las religiones a lo largo del tiempo, y esto es una óptica que olas de feminismo previa han aportado, que cada religión que ha estado aceptable suficientemente a una sociedad para perdurar milenios, ha hecho sus ajustes, sus pactos implícitos, o se han acomodado para no confrontar demasiado las estructuras de poder en la sociedad. ¿no? Y como una man manifestación de esto, el budismo que ha perdurado muchos siglos, si bien empezó desde una postura retando la sociedad, cuestionando el sistema de castas, más o menos... Recibe apoyo real, ¿no? cuando llega al Tíbet, dentro del budismo tibetano, está importado por el emperador y tiene mucha, mucho apoyo de la élite. Si miramos si nos hacemos la pregunta en qué nivel de la sociedad el budismo tibetano está entrando a las sociedades latinas, también podemos preguntar que, dónde se está insertando, ¿no? Y esto indica que de alguna forma el Dharma deja de presentarse como algo que está completamente revolucionario y va a deshacer todo, porque entonces ningún emperador va a importar o sostener esto, ¿verdad? Y a lo largo de los milenios, para poder sobrevivir, las muchas, si no todas, las religiones mundiales finalmente apoyan a agendas patriar patriarcales, que las estructuras de poder en las sociedades han sido patriarcales. Y esta perspectiva, que no se ve tan fácilmente dentro del budismo por muchas razones, es algo que si miramos desde esta óptica podemos, para nosotros, es, practicantes de Dharma, hoy en día es muy importante, yo siento, tener esta óptica para asegurar que no estamos sin querer reproduciendo patrones, ideologías o imágenes que finalmente se han formado o se han fortalecido porque esto encaja bien con las estructuras de poder que hay. Así que esto es como el marco grande de, del territorio que, que quiero contemplar. Y siento que si miramos una de las características del feminismo contemporáneo, que es su óptica de reconocer que las identidades que tenemos, identidades de género, no existen en un vacío y que ninguna persona tiene una sola identidad. Todos tenemos un amplio rango de identidades que se hacen vigentes en diferentes contextos. En ciertos contextos, nuestra, la identidad que tenemos a raíz de nuestra educación o nuestra profesión va a hacerse vigente según el contexto. En otros contextos, nuestra identidad, la comunidad con la que nos identificamos, comunidad indígena, raza, grupo etnia, como queremos, sin entrar en... en, en lo que son los proyectos raciales, etcétera, Pero esta es la manera en la que la sociedad ¿no? nos ubica en cuanto a estas identidades. En ciertos contextos, esto es lo más importante. A veces es género que es más importante. A veces es orientación sexual. A veces puede ser otras habilidades o condiciones físicas que tenemos a veces puede ser la edad. Y todas estas identidades forman parte de lo que somos y están disponibles para hacerse relevante en cualquier contexto. Y esto es una, un modo un poquito budista de decir que nosotros somos intersecciones de identidades. Y si contemplamos... Desde las enseñanzas budistas, sobre todo del budismo Mahayana de Madhyamaka, donde la presentación de la vacuidad está diciendo que no tenemos una esencia que nos hace lo que somos. Y esto también en las filosofías de Abhidharma que se encuentra en Theravada también dicen lo mismo. No hay una esencia que nos hace quienes somos. Y esencia para mí es una traducción muy apta para la palabra atman o ata, at, ata anata no esencia, que no hay algo esencial que nos hace mujer o hombre. No hay nada esencial que nos hace tal identidad y no otra. Las identidades se formulan especialmente comparando con lo que no son. Y ahí, de, para realmente asentar ese tema, se requería una exploración demasiado como largo de la filosofía del lenguaje, donde los términos que tenemos, los sustantivos, no son por, para identificar una sustancia que algo tiene, sino un proceso largo de distinguir algo de lo que no es. Uh -huh. O sea, y esto podemos contemplar la adquisición del lenguaje de los niños que dicen, no, vaso, y agarran una pelota y dicen vaso y dices no, no vaso, esto es un vaso. Y van creando categorías que marcan las distinciones entre las cosas, que no están viendo que hay una esencia que todos los vasos comparten, sino que hemos construido colectivamente a través de conceptos y idioma categorías. Esto es el contexto filosófico amplio. ¿Vamos bien hasta ahora o es demasiado esotérico o filosófico? ¿Vamos bien? Ok. Si vamos bien, continuamos en la misma dirección. Entonces tenemos esta perspectiva donde podemos ver que no tenemos una esencia. Entonces, ¿qué somos? ¿Cómo nos definimos? Y principalmente nos definimos en cuanto a lo que no somos. Y nos definimos a través de cuentos, narrativas. Yo soy tal y tal tipo de persona. Yo no soy. Este otro. Y ahí lo que nosotros definimos como el otro. Si no tenemos una esencia, entonces no podemos algo opuesto a esta esencia. ¿Verdad? Si no somos una cosa fija, no podemos decir que somos su opuesto. Porque no somos una cosa específica y fija. Pero... Nos conocemos y, por lo tanto, todo puede ser un otro para nosotros. ¿Verdad? Si yo digo, soy una mujer y, por lo tanto, no soy un avión. No tiene sentido, ¿verdad? Porque si bien es cierto que si soy una mujer, no soy un avión la identidad de mujer se define en relación con sus binarios, ¿no? Y los binarios son la forma en la que nosotros construimos nuestra realidad. No es la forma en la que la realidad existe en sí. Es como nosotros estructuramos nuestras experiencias, el idioma, nuestro mundo... Y sobre todo, nuestra propia identidad. Y no solo somos un hombre, o una mujer, ¿eh? si me confundo. <risas> si no solo que tenemos una identidad, tenemos ¿no? identidad si decimos que tenemos, si somos... Homosexuales, esto es decir que no, son, no somos el otro. Así empezamos a ir armando. Y desde esta perspectiva, podemos ir amontonando identidades y cada identidad está construido en relación con algún otro. ¿No? Y esto es decir que nosotros estamos aquí morrando en una intersección donde podemos marcar un límite entre lo que decimos que somos y lo que no somos. Y podemos decir que no somos una infinitud de cosas, literalmente. Pero si miramos para enfocarnos en género, lo que tenemos a la disposición en culturas donde hay dos sexos, que siempre, que, que si miramos en la sociedad de la distinción entre sexo y género es, no es realmente muy bien asentado y no se mantiene muy claro, si bien lo podemos estudiar e identificar, pero si asume que hay dos sexos, vamos a asumir que hay dos géneros, ¿no? porque no somos muy contundentes en nuestro análisis, ¿verdad? Si nacimos en una sociedad donde hay se tres sexos, entonces estamos en otro territorio, y si los hay, las hay, ¿no? Pero tomando este el binario más común, ¿no? y por lo tanto más problemático, de ¿no? hombre o mujer, ya una vez hemos establecido esto, entonces, para saber quiénes somos. ¿No? Y, y otra, otra como observación que podemos tener desde el budismo es que el hecho de que las identidades no son reales, quiere decir que requieren muchísimo trabajo para estar construidos y sostenidos todo el tiempo, porque no se sostienen por sí solos. No tienen una naturaleza o una esencia ahí. Y esto implica que nosotros continuamente necesitamos estar haciendo referencia a lo que no somos para saber que sí somos. ¿Mm? Y finalmente, para, en, para ponerlo muy burdo, para saber qué es una mujer, miramos lo que un hombre no es. Y si miramos qué es un hombre, miramos lo que una, se supone que una mujer no es. ¿No? Así armamos la defini definición binaria. ¿Mm? Y ya que estas son ficciones, que, que, que, que, ¿cómo yo como mujer puedo definirme por, por no ser un hombre cuando un hombre se define por no ser una mujer? Muy rápidamente ve vemos que esta es como una casa hecha de tarjetas. Soplas y todo se cae. ¿Oh? Pero no se cae. ¿Por qué? Porque estamos continuamente reforzando la estructura a través de imágenes, a través de discursos, a través de cuentos. Y aquí podemos mirar las religiones, que, cuáles son lo, lo, los, la, las, no, la, los cuentos primordiales que nos contamos. Y ahí vamos a ver que estos son mecanismos para estar manteniendo roles de género, junto con la confianza que son reales. Y además... Aún peor, que son naturales. Que es natural que, el, ¿no? que el, el, patriarca, el patriarcado es natural, que los hombres son los decisivos, son los protagónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda, todas esas ficciones. ¿no? Que, que a estas alturas sabemos que son ficciones. Pero son ficciones con muchísima, muchísimo ímpetu. ¿no? y con muchísimas estructuras que, que sirven para monitorear. ¿no? Que, ¿Qué pasa en las redes sociales cuando la identidad o uno no está dentro de un rol de género? ¿Qué pasa en, no, en la prepa? ¿Qué pasa en... Muchos contextos en la familia, los comentarios sarcásticos, lo, las bromas, todo lo que nos hace sentirnos inseguros si no estamos cumpliendo con un rol porque estas identidades sí generan mucha inseguridad porque al fin del día sabemos que, que no es cierto, esto no es real. Y cómo se construye todo este teatrito de los roles de género a través de nosotros hacer una y otra vez los gestos asociados con nuestra identidad de género. No. Y, ¿no? Versus, a ver, entonces lo, lo que te puedo... Es un, es un ensayo, es una presentación continua, ¿no? Y todos sabemos hacerlo. <ríe> sabemos hacerlo. Tuvimos que aprender. Y lo reproducimos a través de las acciones que hacemos, ¿no? las presentaciones que damos y los cuentos que internamente nos contamos. Y tener esta como análisis de cómo se construyen y poder ver que a fin de todo esto no existe, esto es un elemento que el budismo puede aportar a la conversación. ¿Mm? Y el hecho que las identidades no son reales, que solemos generar identidades binarios porque Estamos buscando mutuamente definirnos o juntos marcar un límite porque no hay un límite natural. Que la distinción, dónde está la frontera entre hombre y mujer, no es algo natural. Que necesitamos continuamente estarlo construyendo, ¿no? marcando ¿no? a través de muchos discursos, imágenes y no actos performativos. Y también de ver que esto nos limita. Y hay una perspectiva que creo que sí es clave que podemos importar del budismo en este campo de discusión es que un ser iluminado incorpora todas las cualidades. Las que los roles de género están marcando como femenino y como masculino, aunque el hecho de que asignamos cualidades a diferentes géneros es parte del teatrito, es parte de la construcción, ¿Eh? y es muy colectivo. ¿Eh? Y en un, uno de los talleres que, que hicimos de género en México, hicimos una dinámica donde primero la gente se tuvo que, que poner, que, que alistar las cualidades de un buen ser humano y después dividirlo masculino y femenino. Y fue muy rápido y muy fácil como dividir. Hubo pocos momentos en que no, espera ser decisivo, ser protagónico, ah, no, esto es más bien femenina. Se, se dividió bastante fácilmente las cualidades y después invitamos a las personas de, de ver dónde se ubican en cuanto a las cualidades y era muy obvio que no hubo realmente mucha correspondencia no mucha algo realmente con las cualidades que las personas tienen pero donde tenemos problemas es reconocer que tenemos estas cualidades porque parte de lo que pasa con esta bi este binario de género y de, de roles de género es que ya que es normativo no reconocer o expresar ciertas cualidades si uno tiene un identi una identidad de género, entonces se nos hace incómodo o difícil reconocer que sí tenemos esta cualidad. ¿Mm? Y estas son las partes, las ópticas que podemos tener del budismo. Si miramos desde una óptica feminista, nos ayuda en ver que no es nada más un proceso interno así que nos hace dividir las cualidades, sino que cuando vivimos en una sociedad donde cuando uno tiene una identidad de género, uno recibe castigos sociales cuando uno expresa o manifiesta cualidades no asociadas con el género, ¿verdad? Y esto ya no estamos hablando de, de nosotros a través de la meditación, de desarmar y, y, y delatar las ficciones y ver que no es así, sino de, de reconocer el contexto donde estamos operando, que no nos, no nos da el espacio. ¿Eh? desde el inicio de siquiera identificar la, las capacidades en nosotros y tener el espacio para desarrollarlos en muchos contextos. Y ya se ha hecho un poquito avanzado este reloj. Um, siento que la, esta, estas ópticas que vienen de la filosofía budista, nos tienen muchísimo que aportar. Y también siento que es importante reconocer que no solo es una filosofía. Esta es una de las características del budismo, que es que es una filosofía aplicada continuamente a nuestras mentes y a nuestra experiencia. ¿no? Y viene el, el Dharma viene con prácticas para ir paulatinamente deconstruyendo identidades, todas las identidades, e ir liberándonos de las limitaciones que nos imponen cuando creemos que son reales. ¿Mm? Y estas prácticas, aquí, sin decepcionar demasiado en este momento de pensar, ah, qué increíble filosofía y además prácticas para aplicarlo y asentarlo, las prácticas que tenemos en el Dharma son prácticas que nos llevan a cuestionar nuestra propia identidad, a tener que deshacer estructuras internas Alrededor de las cuales hemos construido ¿no? la persona que somos, la identi las identidades que tenemos, nuestra creencia que sabemos quiénes somos. ¿no? Y este trabajo es muy retante. ¿no? El trabajo con las kleshas. ¿no? El trabajo con el apego, con la versión El trabajo con la ignorancia es muy exigente y implica hacernos bastante vulnerables. Y las prácticas de meditación, van finalmente si realmente no están teniendo sus frutos van a desestructurar cosas que han sido fundamentales para nosotros. y esto implica ¿eh? posiblemente no, inseguridad, crisis existencial o mucha vulnerabilidad. De ya no saber cómo movernos. Y la idea dentro del budismo es que nuestra práctica se lleva a cabo en, dentro de un recipiente o un contenedor seguro dentro de refugio ¿No? esta es la idea tomamos refugio como preámbulo a todo porque necesitamos tener este espacio seguro para atrevernos a hacer este trabajo sobre todo cuando tenemos muchas resistencias porque esto es muy arraigado y se siente peligroso cuestionar al fondo tantas cosas, pero hacerlo en este contexto de refugio con una comunidad donde tenemos conten contención, vinculados con maestros confiables o con una comunidad que, que nos da esta protección y seguridad. y este, este elemento de, del contexto de refugio es, es un elemento que, de, de ver cómo esto entraría si estamos buscando un territorio compartido entre el dharma y el feminismo contemporáneo. Y ahora quiero explorar un poco dónde el dharma queda corto. ¿Mm? Uno que espero que ya es bastante obvio para quienes han estado practicando un tiempo, que las estructuras de las instituciones budistas históricamente han sido francamente patriarcales. Hay jerarquías de poder desde arriba, ¿Mm? hay ¿no? esta pirámide donde... Quienes están en posiciones de liderazgo en la mayoría de las comunidades budistas hasta hoy en día son hombres. ¿No? A, a nosotras muchas veces la gente se nos acerca cuando estamos ahí moviéndonos por la sociedad que, ¡Ah, son mujeres! No supe que puede haber monjes mujeres. Y sí, esto como que cada vez que escucho esto, para mí es, sí, claro. Porque los que salen de las comunidades asiáticas que es, están enviados para ser maestros, son hombres, no hay mujeres. ¿No? Las mujeres, las monjas, ¿no? tibetanas, Birman, birmanas, birmanesas, birmanas, tailandesas de Sri Lanka, poco, de China y las comunidades eh, taiwanesas más. Sin embargo, cuando miramos las, la institución del monasticismo, hay una desigualdad institucional que las, las mujeres las monjas mujeres no pueden dar ordenación completa a mujeres sin hombres. Los hombres sí pueden dar ordenación completa a los hombres sin, sin invitar a las monjas. No, no necesitan mujeres para hacerlo. Las mujeres sí necesitan a los hombres. Y, y muchas otras cosas que ya si empiezo a hablar de esto ya se nos va a alargar mucho la cosa. Pero es decir que las instituciones en su estructura. ¿Mm? Y también cuando hay mujeres que llegan a tener posiciones de liderazgo en, en comunidades o organizaciones budistas, lo que suele funcionar ahí es un estilo de liderazgo más masculino. Porque la estructura está hecha para esto para un liderazgo erarcal erar, desde arriba, ¿no? Y esto, esto es algo que yo hoy en día estoy con, con, con cierta pena y bastante dolor mirando en mi propia situación, donde seguimos la, la, las estructuras que recibimos de los... Donde, desde donde heredamos el dharma porque con aprecio y asumiendo que, ¿no? que esto es la manera de hacerlo y después de un tiempo de ver que espera, como el dharma no tiene que ser transmitido en esta estructura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos reproduciendo esta estructura? ¿Mm? Así que esto es un elemento donde si estamos viendo qué tan compatible o qué tanto se llevan bien, ahí es, es, es un punto de, de fricción, yo diría. Otro factor es esta, la misoginia oculta que hay en, dentro de doctrinas, dentro de imágenes y dentro de comunidades budistas. Y aquí, no, yo diría que esto se ve reflejado y, y, y aquí no, no me refiero a misoginia como una emoción de aversión hacia las mujeres. Tengo en mente misoginia como la premisa que la función o el lugar o el rol de la mujer es apoyar al hombre. ¿no? Que la mujer debe de estar... Sirviendo. Y esto se ve reflejado incluso en muchos centros de dharma en América Latina. ¿Quién está sirviendo el café o el té? ¿Quién está limpiando después y quién está dictando las clases? Y esto es algo que de poner sobre el radar, ¿no? Y también de reconocer que dentro del dharma mismo hay poca reflexión sobre la manera en la que el Dharma participa en la opresión de las mujeres a través de las imágenes y narrativas que se presentan. No, y esto es otra vez es una aportación de olas previas de feminismo, de reconocer que las religiones naturalizan un orden social donde la mujer está en una posición súbdita ¿no? y ahí quizás está normalizado que no lo notamos ¿no? y esto es esto es que debe de ser una, un, una gran bandera roja ¿no? si para practicantes del budismo tibetano que no sé si hay gente ahí que ahí practican Budismo tibetano, ¿alguien? Veo, well, sí, ok. ¿Tienen árboles de refugio? ¿Saben qué es un... ¿Tienen árboles de refugio? Sí. ¿Cuántas mujeres tienes en tu árbol de refugio? No. Quizás tienes alguna figura por ahí, ¿no? O quizás una diosa en el aire llevando ofrendas hacia los grandes hombres ahí en, en el refugio. Es imposible que esto no tenga un impacto. Nos está diciendo ahí quienes están arriba son los hombres. Insértate en tu lugar ahí en el piso. ¿Mm? En budismo mahayana las descripciones de los campos búdicos, los reinos puros. ¿Mm? Todos los practicantes son hombres. ¿Dónde hay figuras femeninas ahí? Las sirvientas haciéndole ofrendas a los varones. Y ni se nota ¿Eh? la belleza, la todo. Y estas son cosas que naturalizan ¿Eh? la, los roles y la desigualdad total. ¿Eh? Y esto es parte de la función de las religiones a lo largo de la historia. ¿no? Presentan los roles sociales como naturales. Esta es la aportación o la man el pacto implícito entre relaciones mundiales de largo, larga historia y las estructuras de poder en la sociedad. Y son, son difíciles de detectar porque justamente... Funcionan invisibilizando su trabajo. Que no, nada más estamos describiendo una realidad. Y otra vez la filosofía budista nos dice, no se trata de describir una realidad que tiene una existencia aparte del proceso de describirla. La descripción que le damos es un elemento formativo en la realidad que estamos compartiendo. Después, ¿no? en, en asambleas del budismo Theravada, ¿dónde se sientan las monjas? ¿Y, ¿Y en qué países ya no tienen monjas? Y se les hace muy conveniente que son las amas de que nada más tienen unos cuantos preceptos y viven ahí alrededor del monasterio para limpiar, atender y hacer la, la presentación otra vez de las jerarquías, porque en muchos países Terabada no se ha tomado el paso, no se ha establecido bien comunidades de mojas eh, completamente ordenadas. Ahora hay monjes atrevidos que lo hacen y tienen mucha represalia de otros grupos muchas veces, ¿no? Y, ¿no? Y, sí, bueno, yo podría continuar en esto. Ya las monjas se están riendo de mí porque han escuchado este sermón hasta el atardecer, el amanecer por, por todos lados, porque necesitamos nosotros mirar qué estamos haciendo, qué estamos reproduciendo en nuestras comunidades. Y yo siento que la siento que si continúo va a ser una trayectoria muy larga por ahí. Creo que lo lo podemos como dejar como a la consideración en qué cuentos, qué prácticas qué modos de sentarnos, de organizarnos están siendo una ¿no? reproducción performativa de desigualdad de diferentes tipos. Esta es una tarea que nosotros tenemos. Y también otra otro, otro campo donde siento que no fue mucho el enfoque del Dharma y por lo tanto queda corto es en Análisis de estructuras de violencia, estructuras de opresión. ¿no? Y identificar, analizar las causas y condiciones de sufrimiento del budismo es buenísimo. Causas y condiciones individuales e internas. ¿no? Pero tiene sus manifestaciones en estructuras colectivas y estructuras de poder, ¿no? y ahí, el dharma no no realmente habla mucho de esto, parcialmente quizás, por por los procesos históricos, de que mira, no vamos a hablar mucho de esto, porque vamos a perder nuestros donativos, ¿no? el rey ya no va a dar el sostén, los ricos que están auspiciando el centro, etcétera, ¿no? Inconscientemente, pero son procesos sutiles de acomodarnos. ¿no? Y si queremos un Dharma que nos libera, y claro que esto es el tipo de Dharma que queremos, necesitamos estar observando cómo una práctica, una doctrina, puede ser liberador y que tanto si no cuidamos, igual termina reproduciendo algo que no nos conviene. Y esto solo podemos hacer cuestionando y aplicando diferentes ópticas para realmente entender qué estamos generando colectivamente. ¿No? Y también estamos practicando el Dharma en un contexto donde... El Dharma también, sobre todo en Europa y Norteamérica, se ha hecho sus ajustes con el neoliberalismo, donde la meditación es algo muy individualista que nos va a permitir sostener más estrés y ser mejores como productores dóciles en las empresas. ¿Mm? Y también una óptica donde miremos adentro, el problema es hacia adentro, el, la transformación tiene que ser adentro, trabajemos con nuestra propia mente, puede ser, si no cuidemos un desvío que nos impide de participar y reconocer donde nosotros, de hacer esto, estamos... ¿no? dando el espacio para que las estructuras de poder continúan porque ni los miramos, ni cuestionamos, ni tocamos. Y siento que también, y, y, y lo digo, eh, quizás debo de pedir un perdón porque yo sé que es difícil escuchar mucha crítica del Dharma, que en general las comunidades budistas occidentales suelen, suelen no estar muy bien en manejar la crítica del, del budismo mismo. Muchos venimos al budismo ya hartos de otras vertientes, hartas de luchas sociales donde... Lo que dominaba era demasiado ira y nos sentimos finalmente impotentes y esto nos desgastó. A veces, con dificultad, superamos la resistencia de nuestra familia, ¿no? que piensa y conocidos que piensan que no entramos en algo muy raro y por fin logramos que ellos... No, respetan al Dalai Lama y piensan el budismo si sí es muy bueno y después de ahí venimos con hablar de misoginia y en sus instituciones y como que no queremos ¿no? y también en el caso del budismo tibetano la construcción de, de una visión de budismo tibetano como una religión idílica es, forma parte de una estrategia política para la sobrevivencia de una cultura bajo peligro de extinción. ¿No? Que en, en las universidades tenemos estudiantes para un Tíbet libre, amigos del Tíbet, ¿verdad? ¿Dónde están la, los grupos de estudiantes para un Uyghur libre, para amigos de Siria? ¿Dónde están todos esos grupos? Mm, no están. ¿no? Aunque también hay atrocidades porque el budismo tibetano en este momento tiene muy buena fama. El mundo lo ve realmente de, con... Tiene mucha buena voluntad. ¿no? Y además una cultura en peligro de extinción, cultura de refugiados, lo, las, lo, las comunidades de refugiados suelen ser muy conservadores, suelen ser, y el, la comunidad tibetana definitivamente. No quieren adaptar, quieren conservar para no perder, ¿no? Y esto hace que hacer este tipo de cuestionamiento y decirnos el dharma no tiene que ser perfecto para ofrecernos muchas cosas y que necesitamos ver dónde están las cosas no tan magníficas para no estarlas reproduciendo en nuestras comunidades. ¿No? Y creo que con, ¿no? con todas estas advertencias de donde hay que cuidar esto nos, no nos resta la confianza que el Dharma sí nos ofrece una, un, una caja de herramientas para entender cómo funcionan todas las identidades binarias, cómo la normatividad nos atrapa, cómo esto realmente se puede analizar y desmantelar directamente y todas las maneras de meditar sobre nuestra identidad personal, que a fin del día la meditación va, va hacia esto. La liberación es liberarnos de las identidades personales finalmente, de la creencia en este yo fijo. Nos ofrece muchísimas cosas y podemos tener la confianza que que esto, estos, estos dos campos de actividad, de práctica y de estudio, sí pueden llevarse muy bien, ¿no? pueden ir juntos. Y siento que si bien el Dharma ofrece abundantes y, y potentes recursos que podrían enriquecer la práctica y el pensamiento feminista contemporáneo. También en nuestras comunidades budistas, también se hace falta una perspectiva feminista interseccional. ¿No? Y al fin del día, es nuestra responsabilidad, nosotros quienes estamos practicando y por lo tanto reproduciendo en un nuevo contexto, un contexto latino, es nuestra responsabilidad comprender los contextos sociales en los que nos encontramos, incluyendo las estructuras ¿no? opresoras que hay en nuestro alrededor. Es, esto es nuestra responsabilidad. Esto no podemos esperar a uh, que alguien de una cultura que que, que, que difícilmente habla el idioma que no sabe exactamente cómo van las cosas. ¿no? Que va a decir cómo implementar el dharma en tu contexto. ¿no? Y donde hay que cuidar. Qué son, qué son las maneras en las que la, los, las fuerzas internas que el budismo detecta con mucha puntualidad cómo se manifiestan en, en la sociedad cómo son las instituciones y cómo se enganchan con estas fuerzas internas. Eso es nuestra tarea, su tarea y de reconocer que para ver cómo el Dharma puede ser de beneficio también necesitamos ver cómo el Dharma puede ser aplicado en los contextos específicos donde nos encontramos en su intersección. ¿No? Y esto es una manera de decir que para que el Dharma sea, pueda manifestar o realizar su potencial para ser liberador en nuestro contexto, es nuestra tarea ver cómo lo vamos a implementar en nuestro contexto habiéndolo analizado con las herramientas de análisis que tenemos de otros campos de estudio, incluyendo el feminismo contemporáneo.